Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar archivos o documentos de Word que hayas eliminado, pues ya sea accidentalmente o en alguna oportunidad, ¿ok? Para este ejemplo vamos a entrar en la carpeta de documentos, ¿verdad? Y vamos a eliminar algunos archivos, ¿ok? En este caso tenemos cuatro archivos, ¿sí? En este caso vamos a eliminar el que se llama Curriculum Medellín PAP, English Curriculum, estrategias de complementación productiva internacional y modelo de trabajo estos archivos lo vamos a eliminar le damos shift, delete y luego le damos que sí ok, automáticamente estos archivos son eliminados y si verificamos en la papelera de reciclaje no lo vamos a encontrar porque fueron eliminados totalmente de la computadora entonces para poderlas recuperar vamos a necesitar este programa llamado ULDATA Windows este software estará en la descripción del video para que puedas descargarlo, instalarlo y puedas obtener la licencia. Ahora bien, una vez que ustedes obtengan la licencia, le dan clic derecho después de haberlo instalado y le dan donde dice ejecutar como administrador. Aquí el programa se va a iniciar, se va a ejecutar y nos va a preguntar en dónde nosotros tenemos o teníamos localizados los archivos, ok Si no recuerdan la ruta, ustedes pueden seleccionar el disco local C Pero bueno, la búsqueda obviamente va a tardar más Porque va a indagar en todo el disco duro Pero en este caso, como nosotros ya sabemos Que los documentos de Word fueron eliminados en la carpeta de documentos Pues vamos a marcar esa opción De igual forma, ustedes pueden seleccionar la ruta que ustedes deseen En descargas, en la papelera, en el escritorio en cualquier ruta, ¿ok? en este caso documentos porque es ahí donde nosotros hemos eliminado eh, los archivos Pero vuelvo y repito, ustedes si no saben pueden indicar en el disco local C y de igual forma van a poder recuperar eh, varios archivos que ustedes tengan o hayan tenido en su computadora Luego de eso le vamos a analizar Aquí como pueden observar el programa está realizando la búsqueda y en la búsqueda ha encontrado algunos archivos que hemos eliminado. Como dije anteriormente, estrategias de complementación, aquí tenemos un currículum de Medellín, aquí tenemos el English Curriculum y ya a partir de acá nosotros tenemos la opción de esperar, ¿no? De que el programa siga realizando la búsqueda o podemos detener la búsqueda si así lo deseamos. Fíjense que yo para no hacer tan largo el video lo que voy a hacer a continuación es detener la búsqueda. Pero ustedes obviamente eh, si tienen tiempo obviamente esperen a que termine la búsqueda, ¿no? Porque obviamente la intención es eh, localizar la mayor cantidad de archivos, ¿no? Vamos a detener la búsqueda en este caso. Y bueno. Una vez que la búsqueda haya finalizado, nosotros aquí vamos a seleccionar los archivos que queremos recuperar. Nosotros en el apartado izquierdo también tenemos una carpeta que se llama ubicación de pérdida, pero ese es en el caso de que, bueno, de que simplemente quieran indagar en esa carpeta. Nosotros pues simplemente vamos a marcar ¿no? los archivos que queremos recuperar, en este caso voy a seleccionar los tres que les mencioné, le damos a recuperar al botón azul y nos va a preguntar en dónde vamos a guardar los archivos. Seleccionamos cualquier ruta. Yo siempre selecciono el escritorio. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y listo, chicos. Ya los archivos se han recuperado. Ok. Entonces fíjense cómo funciona este programa. Vamos a cerrar el programa y vamos a abrir la carpeta que nos ha creado con los archivos recuperados. Ok. Aquí podemos observar que nos muestra la localización. En donde estaban ubicados los archivos ¿Cierto? Y aquí tenemos los archivos que hemos eliminado anteriormente Si nosotros nos vamos hasta la carpeta de documentos Podemos verificar que estos archivos no se encuentran allí Porque obviamente fueron eliminados Pero sí los hemos logrado recuperar Entonces tengan eso en cuenta porque realmente es un programa que sí funciona Realmente está bastante bueno Y es bastante útil en todo caso, pues toda la información estará en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo y posteriormente obtengan la licencia. Recuerden que yo soy Carlos, gracias por ver este video y nos estamos viendo en una próxima ocasión.